Hey y bienvenidos a clase, me siento de clase. Me acabo de maquillar y antes de ponerme el labial, como es nuevo, decidí hacer este video para mostrárselos. Y es el Maybelline Superstay Matte Ink. Y este es el color 118 Dancer. Y lo único que voy a hacer en este video es probarlo y para que vean cómo se ve sobre una piel trigueñita como la mía. Está hasta sellado todavía. Los acerqué un poquito y voy a tomar una brochita porque así es como yo últimamente me pongo los labiales y no, no quedo muy conforme con la nitidez del labial. Esta brochita es eh, la brochita de labios de Wayne Ghost. Es bastante espeso, como pegajoso. Wow, qué espeso es. Esto no es normal. Los voy a acercar para que vean lo que me está pasando. Miren. Es extremadamente pegajoso. Extremadamente insoportablemente pegajoso. Oh my gosh. Ok, yo voy a leer las instrucciones para ver si es que tiene algún procedimiento en especial este producto. Porque si no, entonces es sencillamente una porquería. Es insoportable la textura, la pegajosidad. No puedes ni hablar. Se me llenaron los dientes de pintura. Se me pegan los labios. El color es lo único bonito que tiene este labial. El color es precioso. Busqué en la página de Maybelline. Lo que dice es que que uno debe aplicárselo y esperar, esperar a que seque y que entonces seca, agarra y ya no se mueve más y yo se lo creo ahí no hay nada no hay nada está seco y está en su lugar pero la aplicación es tan horrible y tan pegajosa y tan tan pesada todavía se siente pesado no, este labial yo diría que es un producto Messi bueno señores, tardé un buen rato tratando de quitarme el labial, me tuve que poner aceite, me puse desmaquillante, fue bastante difícil quitarme el labial. Ya entiendo cómo es que funciona esta fórmula, aunque es una pesadilla de aplicar porque es extremadamente pegajosa la consistencia, cuando se seca, se fija como si fuera un tatuaje en tu piel y ya no te lo puedes quitar yo casi me arranqué los labios para poderlo sacar hasta me duele, me duelen los labios fue mucho mucho lo que tuve que pasarme toallitas con productos y ya entiendo, si el color me hubiese gustado así para diario fuera un éxito porque estoy segura de que puedes durarte el día entero con ese labial y que no se te va a quitar bueno pero ya por fin me lo logré quitar y eso era lo que quería decirles. Y ahora que veo cuál es la finalidad del asunto y por su nombre, Matte Ink, es casi como si fuera un tatuaje. Vamos a darle el visto bueno. Maybelline Superstay Matte Ink es un producto classy. Te veo en el próximo video. Chao.